ha finalizado la primera etapa de la autoevaluación de la carrera de Medicina para el envío de toda la información a la plataforma Coneau para su reacreditación. Vamos hacia la próxima etapa con el compromiso de haber realizado una reflexión profunda que nos permitirá conocer nuestros desafíos y nuestras fortalezas. Quiero agradecer a todo el personal que ha trabajado arduamente para llevar adelante este proceso. Sigamos avanzando con el compromiso de todos.